Castilla-La Mancha cuenta con una nueva revista, se llama Castilla-La Mancha Sostenible, se editará cada cuatro meses y este mes lleva como protagonista el programa de recuperación del lince ibérico. La presentación ha tenido lugar en Zahorejas, hasta allí se ha desplazado el consejero de Desarrollo Sostenible que también ha avanzado las inversiones en la zona del Alto Tajo. Visita del consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero Aza Orejas, para reafirmar el compromiso con la protección y conservación del medio ambiente. En estos dos primeros años de legislatura, el Gobierno regional ha invertido cerca de 303 millones de euros. En el Parque Natural del Alto Tajo avanzaba el consejero, se invertirán 350.000 euros en diversas acciones durante este 2021. Una de ellas va a ser una brigada que va a empezar a trabajar desde ya, lo hará hasta el día 5 de septiembre para reforzar la vigilancia en puntos de acceso y en, y en zonas de baño eh, de gran afluencia en este parque natural, como son, por ejemplo, esta zona de baño en el puente de San Pedro o en el tramo entre el puente de Poveda y las casas del Salto o en la laguna de Taravilla. El consejero ha explicado cómo se va a emprender esta vigilancia de los puntos de acceso y de las zonas de baños más concurridas en este parque natural. Además, ha presentado la nueva publicación digital CLM, sostenible que se lanzará a la ciudadanía cada cuatro meses y que pretende visibilizar y sensibilizar sobre la conservación y el patrimonio natural tratamos de informar de una manera pedagógica acerca de la importancia que tenemos pues cada una de las personas en la conservación de nuestro territorio en este primer número le hemos dedicado pues un espacio relevante a uno de los programas bandera en cuanto a la recuperación de la biodiversidad como es el programa del lince ibérico también le dedicamos un número, eh, un apartado especial a nuestro cuerpo regional de agentes eh, medioambientales. Además ha destacado las cifras de visitantes al Alto Tajo y a los centros de interpretación hasta el Parque Natural del Alto Tajo. Se han acercado más de 62.000 personas a estos siete centros de información que tiene este enclave natural, un ritmo de visitas que se espera mantener para este año.